Hola, ¿qué, ¿qué, tal? ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo, nuevo video. video. <ríe> Hola, ¿qué tal? Regresamos a un nuevo video. <risa> Oye, ahorita no. estamos ya. en una tienda de pesca de Nano. Si, sí, ahorita, bueno, en realidad aquí andamos en una calle bien bonita, hermosa. Sí. Sí, sí, venimos a un lugar donde venden muchas cosas de pesca. De pesca, Ajá, de pesca claro. Fíjense Ajá. que el día de hoy vamos a pescar, nos dijo Nano ayer. ¿Y por qué no vamos a pescar? Nunca han pescado ustedes y Mario. ¿Hemos pescado? No, no, somos Exacto. Aquí el maestro nos va a llevar porque, como a sabe, la historia de Nano, él trabajó en el mar mucho tiempo. Ah, mucho tiempo, había una, claro. sigue pescando. Lo que pasa es que yo antes me dedicaba bastante a la pesca, a mí, muy, a mí siempre me gustaba el camarón, el pescado, todo eso. Así que... Pues ahorita realmente nada nos va a decir qué tenemos que comprar. Ajá, porque nosotros no sabemos, él es el experto en comprar las cosas para bueno, pescar. No claro. Es que ahorita hay que... Está comprar, lleno. Ahorita lleno. Aquí es donde vamos a comprar las cosas para pesca. Ya, ya ves que decía Ana, que aquí vendían pescados para, para, pues, para pescar, ajá. dice ajá, Pero Yo pensaba que de verdad, ¿no? No, de plástico, de plástico. Ajá. ¿no? es lo mismo pescar con un pescado natural, a un pescado de plástico. Ah, no, cambia, no. Es más no, difícil, ¿no? ¿Ah? Es más difícil, ¿no? No, es casi lo mismo, fíjate. No tiene que ver nada el sabor. Es de... que en realidad el pescado anda abajo. Ajá. Y yo lo que ve es el movimiento del pescado. Ajá. Que pasa encima. Ah, y nadie claro, pasa claro. encima y caza, agarrarlo. Wow, ah, okay. no Pero sabía. todo eso son para pescados grandes. Entonces, como ah. quien dice en siglo, los pescados no tienen olfato. Ellos ah, nomás comen ah, crees que? Hay tanta contaminación y los pescados comen basura, comen. comen de todo. Eso sí dice nada que no es para pescado grande. Sí, es. Eh. Ah, y, ok. Yeah. Y aquí puede agarrar tres pescados de un solo. ¡Guau! Wow, sí, Neta, ya anzuelos. vi tres anzuelos. Tres anzuelos. No, oh, mira, Nano, estos son todavía para más grandes, ¿verdad? Es que este para ya es timurón, para bro, pegar eh. un pescado grande. <ríe> así, <ríe> uno <ríe> grande, uno <ríe> enorme. Grandotón. Mira, este más o menos creo que andaríamos nosotros. Si pensamos agarrar alguna clase de pescado, o sea, más grandecito así. Andaría entre o este a en este, o este. Estamos este. este es pescaditos, piensa que son mucho. Y si enfoque. pescamos un tiburón ¿Ah? o un lagarto o un cocodrilo. Ah. Hola, hola. Buenas tardes. Mira, nosotros aquí somos novatos. Sí, la ah. verdad que nosotros andamos buscando los otros lo que queríamos ir a pescar sí ajá eh, pues eh, si pues, quiere pescar dentro del mar o quiere en la en la orilla en la orilla en la orilla ahora viene el, el anzuelo sí, en sí. la orilla pues si quiere pescar así en la orilla le funcionaría mucho lo que es eh, los camarones ah estos son muy llamativos para los peces y también sirven los los abiquis son varios anzuelitos pegados en una línea ah, ah. Lo más mío. chiquito de ahí. Ah, ok, listo. Vienen, sí. vienen en varios calibres, Les funcionan muy bien. Varias personas me han, se han llevado de eso ajá. y le dicen que tienen buenos resultados. Yo, ya, allá para rape pescado rojo, ajá. boca colorada, no sé cómo le llaman ustedes, ocupamos bastante de lo que es de estos. Ah, los camarones. Pero estas nunca, la, nunca las he conocido. ¿La han pues. No sé si pueden ser mejor estas o este, pero en mi experiencia. Me ha funcionado más esto Ajá, okay. Entonces yo diría que nos vamos por la que te ha funcionado más a ti, ¿no? Te Podemos no, bueno, llevar una de esto no, claro, Ah, Ajá, no, no, eso, no para probar de Varía, pues le digo, es dependiendo de... No solo es el señal, también depende de su técnica, de cómo lo manejan. Yo verdad técnica. Es no, que no, somos nuevos. <risa> Esto es un recluta, reclutarlo. Sí. Pues. Yo les recomendaría si se llevan camarones, los que tienen el color parecido, ¿no? los transparentes con rosita. ¿Esto? Con, ah, sí. ok. Pero es también sí. tenemos que ver dónde agarrar, dónde caiga pescado grande, ¿verdad? Porque un pescadito así no lo vamos a agarrar ahí. Conoce la piel los muertos? Ajá. Sí. Ajá. sí. Eh, donde está la tatua del caballo, en Ahí hay el caballito. Los, sí, el caballito. Hasta el final, donde, hasta está hasta la final, donde están las piedras. Ajá, Ahí okay. es donde se ponen muchos pescadores y se llevan muchos peces buenos. Claro. Eh, ah, de ah no, ah. De, de esto, de esto nos llevamos. Ya si quieren algo muy bueno, así extravagante, de que también es muy buena para la pesca serían los toms. Eso, ah, no, esto. No, no, no. Pero ya es para un pescado grande. No, no, no, no. Realmente lo nomás para hobby queremos hacer. Sí. <risa> no tan no, profesional. Es. <risa> Ay, eso ya que es, que es mucho. No Mire, yo sentir, sinceramente bro. un pescado así me jala para dentro del mar y muy sí, sí. detrás de él. Pero Sí, sí funcionan eso, verdad? Sí, son muy funcionales, pero también se le recomienda que si quiere un mejor trabajo con esto, que le agregue un paso de carnada, pescado, camarón o, o pulpo. Yo ya he pescado puro de esto. Ah, con puros de esos peces. Sí. tú? Ah, yo okay. ya pescaba con tripas de pescado o con, a veces hasta con pollo. Paicitos de pollo, le ponía. Y okay. como el pescado, ya el de nosotros es bien hambriento. Sí, ¿no? <risa> ay, ya la ah, okay. sí, la ya verdad es. que ya se acostumbraron a pescado fino, eh. Eh, ya el pulpo y todo eso, pescado. Ey, <risa> ahora queremos cáñamo. Cáñamo o cañas? Caño, cañas. Cañas. Puro sí. hilo, ay, caña. hilo. ¿Cómo se le llama al hilo? Eh, línea o carrete. Ah, línea o carrete. Sí, es de 45 milímetros, Le aguanta unos 11 kilos. 11 kilos. Los peces de aquí pesan como unos 6, 7 kilos. La orilla, ¿sí? Eh, sí. Y pues bueno, Mario, ahora sí, ya tenemos lo que es para pescar, pero aún falta comprar la carnada. Y después de eso pescar, Mario, que van a ser bastantes horas. Por lo menos vamos a ir a pescar unas dos horas. <risa> a ver qué tanto agarramos. Sí, porque exactamente, porque han de saber que vamos a pescar ya en la noche, eh, ustedes van a ver. Ahí. Sí, pues, por favor, hay que transportarnos a la tarde. Ok, vamos maría a la tarde. Bien, ahora sí ya pasamos a la noche, pero miren, la tormenta enano que nos tocó, ¿verdad? Lo ah, que no nos está... va a permitir Parece pare, huracán, nano Pero te voy a decir algo ahorita Esto parece un huracán categoría 7 Ah, volvimos, nano ¿Qué pasó? <risa> Tengo te sé... ahora sí, sueño. Exacto Nos complicó un poquito ir a pescar Porque se puso feo el clima Exactamente, Mario Pero ya se calmó un poquito Pero están cayendo muchos rayos Así que yo pienso que vamos a volver Mañana a la mañana Porque se nos cebó Pasamos como dos horas, ¿verdad, nano? Sí, y con sentado. más de dos horas Ahorita sí, hay mucha tormenta eléctrica Como sí. pueden ver y pues creo que hasta mañana vamos a volver Volvemos mañana ¿Ah? Y pues mañana un poquito, un... Así que nos vemos mañana en la mañana Bien, ahora sí, nos agarró la tarde No la mañana, Mario, porque nos recomendaron Que a esta hora es bueno, como a las 6 de la tarde Sí, la verdad, sí. y pues ya vimos que ya no pescados, mira. Ah, sacaron pescado tira Ah, sacaron buen pescado <risa> Una ramona, Mario, tristemente ver, que ayer como bajó el río no el río Bajó y pues trajo mucha basura. ah Muchísimas como pueden ver. Probablemente a sacar muchas ramas. ¿no? Sí, sí probablemente. probablemente. Probablemente no vayamos a pescar un pescado, Nano. Ni probablemente ni... que agarremos pescado, probablemente que no. Probablemente que... Que sí y que, que sí. no. <risa> los otros, yo los había hecho diferente ayer. Sí, pero como ahorita un señor de... O sea, persona que sí, sabe sí. nos dijo que es así que va, aquí. Por los que lo dicen Ah, ¿no? ok, diferente Ajá. Vamos a ver si nos regalan pescaditos, nano sí. Para carnada más que nada Porque fíjense que los sí, pescaditos sí. comen se, pescaditos Se agarró un montonazo oh, wow. Los pájaros lo vienen a pelear ¿Podemos agarrarle uno? Sí. sí Para carnada Para carnada Oh, mira, nano Oh, sí oh, Estos son chimberitas oh. Estas son chimberitas tiernas. ¿Chimberitas tiernas? Sí Pero, mira estas son buenas fritas. Qué chido. ¿Fritas? Sí. ¿Y si, pues, me... ¿Y si mejor no los llevamos para freírlos? Pues sí, por si no agarramos nada. Por si no agarramos nada, decimos doctor, es? pues... esto que es. Esto agarramos. A ver, entonces nada, continuamos. ¿De ahí qué sigue? Bueno, ahorita vamos a poner la carnada. Normalmente la ponen toditita. pero yo la voy a poner solo en la mitad. Viene y ya se la voy a meter aquí, ¿ven? ¿Y dónde no se la mete? Aquí por la boca. ¿Y cómo la ah, metes? Okay, ah, ok, okay yeah. ya vi. Se va la meter como que quede bien. Metida adentro bien no, atorada, bien, bien adentro Bien, bien adentro, exacto ah, ¿Hasta el fondo? Bueno, así como esto y ya estoy wow. Ahora la voy a tirar, pero fíjate que estaba viendo que ¡Mira ese maestrito hasta donde la hace llegar! Bro! Oh, bien lejos, ¿verdad, el maestrito? Ese señor sí. la hace llegar hasta allá ¿verdad? La hace llegar muy lejos bro. A ver, competencia, nano, a ver tú No, no pero... Eres, que eres, no. Nano. Tú puedes Tú eres nuestro maestro Pues soy su maestro, pero... No quedar mal, nano, no me hagas quedar mal Ahora queríamos ver cómo usted, cómo usted la tiraba, de fuerte. ¿Cómo lo hacemos? El bocado es más ali por un lado. <risa> <risa> Mira qué fuerte, más el barco de allá. Ahí viene el agua, Nano de nuevo. Hay que pescar, güey. Lo viento, Nano. Viéntelo. Vamos a ver, lo tiramos. Para allá. Pero es que que te me dice que la tiene de lado ¿eh? no, la tiene así cruzada la tiene cruzada sí, así, así que tú derecho no se va a tirar fuerte ¿qué agarramos ya? Aquí están ve sí, esto está <risa> estos chiquitos nada ¿no? pues sí ya se comen ya está más chiquito el arroz y se come pues, Exacto. Sí con el arroz y se come, que eso es fácil, se puede comer fácil se puede comer, asadito, como dicen, Nano Mira, eh. allá está mejor, okay. ya está. en el muelle Ajá Pero sé que hay muchas personas sí, sí, no, no. vamos a quedar, si no sacamos aquí nada, nos vamos al muelle, ¿sale? Uh -huh. ¿todas están peleando con na -no, qué? Nano, Nano, Nano, ahí va a pescar la sirena, Nano nano la sirena, pescala uh -huh. eh. Mira, oh, un pato agarraron allá, llave eh. oh, oh, oh, Se comió, se comió el pescado <risa> y volvimos a cambiar de lugar. <risa> volvimos a cambiar de lugar porque es más bonito. Al vacío, ahí fácil, no lo ¿Y yo? Que dice que allá, estábamos de qué lado? Estaba muy cortito. Estaba, estaba complicado y había mucho sí. pescado. Y luego, como acaba de bajar el río de ayer, ya ustedes vieron que estaba muy sucio. Aquí hay ventaja porque como es como que si estuviéramos en el barco. Así, ¿no? Ajá, claro. sí. Y ya para abajo y lo que vaya secando. Miren, aquí tenemos algo más para principiantes, Mario. Nano lo, como... no lo preparó. ¿Ah? Vamos a ver. Es un camaroncito. Nomás que sí, es de mucha espera, Mario. ¿eh? Sí, mucha es espera. Gente. Es que esto, esto así es. Eso, sí, así es. Es. Es, relax. es que es relax, viene a sentarse y todo rollo. Viene a ver a todo el mundo. Que no. a que te hagan plática, ¿no? exacto, a que te cuenten chisme a que conozcas gente, conozcas... a que no nomás estés encerrado en tu casa, exacto, a disfrutar el ambiente, el atardecer, bien, Mario, porque ahorita ya casi viene el atardecer aquí en Vallarta. Es una forma de entretenerse. Ajá, no, ¿no? exacto. Aquí en el plan. Mira, Paul ya viste que nosotros somos los salados. La niña sacó un pescado. Wow, qué bonito. ¿Lo quieres? No, no, no, es tuyo. No, yo lo devuelvo. ¡Oh! Pues bueno, no, no, no, está bien, igual regresalo. Pero tienes buena suerte, ¿eh? Felicidades. Ya ves, Nano, estamos salados, Nano. La, la niña sacó. un pescado, no te da vergüenza. Qué sí, bonito, sí. ¿Te jaló algo? No te jaló. ¿Qué jaló? jaló? A ver, mentira, basura, poe. Está emocionado. ¿eh? ¡Alo, ah, Mentira. No. <risa> no, se lo no, se lo mordieron Uy, sí. Se lo mordieron, se uh, no, mordieron fue ilusionado más que no, que Ah, está bien, es bueno ilusionarse, ¿verdad, ¿no? sí. Es bonito. Yo vivo todo el tiempo. Exacto. Yo todo de... Yo... Yo ilusionado. Exacto, de eso se vive, ¿ya ves? No te agüites, echarle ganas. Exacto, hay que echarle ganas. <risa> no nos vamos a rendir como ayer en la noche. <risa> Soy de Argentina. de Argentina. Eres de Argentina. ¿De sí, sí, usted de Perú? Sí. Puro sí. puro turismo sudamericano. Sudamericana. Sudamericana. Wow. Incluso a nosotros nos sí. ve mucha gente de Sudamérica ah, también. De dónde son ustedes? Ah, Somos de aquí de Puerto Vallarta. Vallarta. No famosos pero sí. Te pero tenemos creyente. muchos suscriptores sí. de, de allá de, de Perú, de ¿Cómo Colombia. Se llama? ¿De Mario y Paul en YouTube. Ah, ¿qué? Mario, Mario, ¿qué? Mario y Mario ¿Eh? y Paul. Paul. ahora lo voy a compartir. Ah, saludos. Saludos a todo el mundo. Exacto. Son maris. <ríe> sí. Wow. Acaban de pescar aquí. 3 al instante, Nano, eh 3 por 1. ¡Oh! ¡Ay, ah, qué chido! ¡Qué foda, Nano! Yo pienso que va a ser un sonido. otro de ellos, Sí. Sí, porque el día de hoy no no dimos nada. Dimos lo mejor de nosotros, como la canción, pero no. Ustedes eran mis gallos porque no, uno de los medios y. Yo oh. pienso que aquí vamos a finalizar este intento. Este intento de pescar, pesca. ¿Ah? Exacto. Pero no, en realidad no sí, si la, la pasa bien uno, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí, la pasa uno chido. Idea. Pero bueno, voy eh, hay que finalizar este video. Ah. Intento de pesca fallido, ni bueno. Muy modo. fallido, Mario. Pero es, va a haber otro día que vamos a andar con suerte. Ah, exacto, otro día con suerte. Fue un video de varios días, ¿verdad, Mario? Sí, <risa> en varios dos cortes. Días, dos días. Esperemos les haya gustado y dejen su like, suscríbanse, activen la campanita, compartan y también recuerden seguirnos allí en Facebook, también síganos en Instagram y también Recuerden seguir a Nano Nano Ahí les dejaremos el canal de YouTube Para que se vayan a suscribir Así que nos vemos hasta el siguiente video Mario ¡Oh! Triste derrota ¡Ay!